Pille socio, le tengo este celular barato, deme 100 lucas por él. Se ve bien ese celular, pero yo no tengo esa plata. ¿Cuánto tiene? Solo tengo 50 mil pesos. Hágale perrito. Mira, lo compré barato. El que tenía ya estaba fallando. Está muy bonito. Buenas noches, mi amor. ¿Escuchaste esas voces? No suena a nada. Déjame dormir. Por fin pude dormir bien. Marcela, ¿escuchaste? Déjame dormir, no suena nada. Era una pesadilla. Discúlpame por despertarte así. Parque la sierra. Parque la sierra. Parque la sierra. Parque la sierra. Parque la sierra. ¿Parque la sierra? ¿Parque la sierra? a la derecha ¿Hola? Gracias Carlos por encontrar mi cuerpo La persona que te vendió ese teléfono que tienes en la mano, me quitó la vida por robármelo